¿Qué hay del fuego que se enciende? ¿Qué hay de la proeza de comenzar algo y seguir adelante con ello? ¿Qué hay de la valentía de seguir poniendo un sueño cuando ya ha nacido? es una prueba, pero mantenerlo vivo sin quemarse sin incendiarse sin apagarse sin extinguirse por el camino en un mundo que arde, que incendia y que quema que apaga y que calcina. mantener la llama viva más allá de diubios y de hallando la madera necesaria la resina precisa la combustión lenta, la calidez del mar, la luz de las estrellas, esa es la verdadera hazaña. Gracias. Como en mí se os apetece que una cosa más. La poesía tiene la voz de lo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a hablar. La poesía llega lo dice, tiene toda esa valentía y ese coraje. La poesía no tiene la culpa de desagrarme a veces. Soy yo misma quien la invoca, quien insiste en hacerla hablar. Y ella, aún callada, solo dice la verdad. Gracias. Valiente es el corazón que siente. Deseo que os acompañe en todo el camino de vuestra vida y que sea también un abrazo en tiempos difíciles, que sea un talismán de amor que nos recuerde, latido a latido, segundo a segundo, todo lo que el alma no debe olvidar. las de por brindarme esta maravillosa oportunidad. Este lugar es maravilloso y os doy las gracias a todos y a cada uno de los valientes y las valientes que habéis estado aquí y que estáis aquí ahora. Gracias mi corazón siempre, siempre con vosotros. Gracias. ¡Bravo! personalmente a los que queráis con todo tipo de... Gracias,